No me descubrí. Mi estómago se encogió al mencionar su nombre. Era la siguiente paciente. Ella, sin embargo, no se percató. Fui invisible a sus ojos durante toda la secundaria, excepto cuando decidí a divertirse a mi costa excrementos en mi mochila, mora de mierda, recreos interminables. Supongo, sin embargo, que su memoria me fulminó después de graduarnos. Ahora ella necesitaba ayuda. Una profunda depresión acabó hasta con las facciones de su cara. Quizá inconsciente de que había convertido mi adolescencia en un infierno, se encomendó a mí desesperada. Y no me descubrí. Ponte cómoda, estaré encantada de ayudarte.